Quiero hacerme eco, lo decía la introducción, ante la situación de las lluvias que han estado cayendo en este fin de semana y el día de hoy, en gran parte del país y en el gran Santo Domingo. Señores, nuevamente se hace el llamado, se hace el anuncio a través del Centro de Operaciones de Emergencia. Precisamente aumentaron a 11 las provincias en alerta verde. Dos cosas muy puntuales. Hoy, haciendo un recorrido en la capital, vi varias personas que aprovechaban cuando la lluvia estaba cayendo ustedes saben para qué para lanzar la basura a la calle precisamente a las aceras para que el agua se la pueda llevar provoca esto ustedes saben qué? inundaciones en nuestras calles provoca la situación de que las aguas no pueden circular por los hidrantes nuestros hidrantes con condiciones de muchos años no resisten el cúmulo de basura entonces hay un hay, mire, Toda una provocación de lo que son esos pozos de agua que hay en gran parte de la capital. Por culpa suya y mía. Otros aprovechamos que tenemos sed, que tomamos agua en esas botellitas que venden en la calle y luego que nos tomamos el agua, entendemos que la botellita yo no puedo esperar un lugar para colocarla en un zafa Cuando yo la tiro, donde primero me, de, me venga el deseo. Así de simple. Creo que los llamados que hacen las autoridades, en este caso el Centro de Operaciones de Emergencia, es para que todos tomemos en cuenta esta situación y tratemos nosotros, en momento que hay anuncios, que hay lluvia, tratarle también nosotros ponerle nuestra parte para evitar inundaciones que puedan poner en peligro no solamente nuestras vías, sino la vida de muchas personas. Vamos a escuchar el mensaje del Centro de Operaciones de Emergencia, por favor. Eleva el nivel de alerta verde amarilla para las siguientes provincias. En Amarilla, Puerto Plata, La Vega y Santiago, Verde, Valverde, Montecristi, Espaillat, El Gran Santo Domingo, Duarte en especial, El Bajo Yuna, Hermana Mirabal, Santiago Rodríguez, Dajabón, María Trinidad Sánchez, Samaná y Monseñor Noel. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas, no descuidarse abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presente grandes volúmenes de agua ya sea en vehículos a pies. Escuchen esto, miren. Es posible que crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas repentinas, debido a que por los efectos de un sistema frontal ubicado sobre el país, se generarán nublados seguidos de aguaceros contantes. Inundaciones urbanas. Ahí puede estar usted que lanzó la basura esta mañana eh, precisamente en la acera y en el contén para que corra con la lluvia. Pero atención a los que están en zonas vulnerables, ríos y cañadas. Vamos a tratar de preservar la vida que es lo más importante ante todo.